Les va a dar una idea de cómo se, cómo se mueven algunos dirigentes eh, fuera de España y cómo tienen las cosas muy claras. Vamos a ver. Vamos a ver el video de Bolsonaro, el presidente de Brasil. ¿Por qué están votando a un gema? ¿En ciudadano que está trabajando? ¿O mule que está en Plaza Pública? Y la justicia no fala nada. Tienes que hablar por. Habla claro, desde luego. Eso sí. A mí me, me ha sorprendido un poco el vocabulario, pero me gusta que lo. Que lo... Políticos hablen claro, eh, que no Él, se escondan eh, en palabras vacías. Él sus banderas las tiene claras. Sí, sí. Y está rodeado de países que han sufrido y sufren una dictadura terrible. Y Bolsonaro no quiere que su país acabe en una dictadura terrible. No quiere que acabe en manos de los de los sucesores de Lula da Silva y de Dilma Rousseff, que por cierto se han llevado hasta, las, hasta los candelabros de Brasil. No quiere que acabe como Venezuela, donde la gente no tiene ni qué comer, ni medicamentos para curar a sus niños, donde la inflación supera el, el millón por ciento, donde el crimen es, no, es la mayor pandemia que tienen esos países. Ortega, en Nicaragua, que en los últimos ocho meses mataba a más de 400 personas en las calles, en las manifestaciones, y no ha pasado nada, la ONU no ha abierto la boca, nadie ha dicho nada siguen los Castro mandando el, el que Castro que queda y sus castritos siguen mandando cuando han vaciado Cuba, cuando la fortuna de Fidel es una de las mayores fortunas del mundo. Difícil. Bolsonaro no quiere que le pase eso a Brasil. No van a encontrar ni una sola buena palabra en la prensa occidental sobre Bolsonaro cuando ustedes busquen a un dirigente político. Y Orbán, Bolsonaro, Trump y no encuentren ni una sola buena noticia en la prensa, piensen que lo están haciendo bien. Piensen que lo están haciendo bien. Porque la prensa occidental está entregada al orden mundial, está entregada a una gobernanza mundial, está entregada a lo políticamente correcto. Porque es la única manera que tienen de mantener la subvención.